La puta, porque el gato se sale mira, por da me la le da a la Ay, qué desgracia tenerte a vos aquí en esta casa vos. Nosotros estamos inseguros Metidos con vos aquí en esta casa Yo quisiera estar ya sin vos aquí en esta casa Muchos problemas Un problema serio, pues, pues A ver si se salió el gato Porque no lo no, veo no, no. que no puedo hacer mis cosas yo pero... y que queres hacer ¿Qué daba, creo, pero no me puedes mover aquí si me ves ahí vas no, a fregar si todo no vida, ¿eh? como siempre, jodiendo de la vida no, si no, no Toma ah, tu comida, mami. Si quieres, comete aquello. Yo no quiero eso, hay que tapar eso. Eso a este o se te va a Llévate bien. lo que se está llenando. Mira, a Hasta acá, ¿Y qué pasa ahí, pues? Que quiero grabarla para, para que todo viera. Mire. ¿Qué le importa a la gente? eso? ¿Y cómo que está poniendo eso? Es que le cuesta, el, el gusano no le quiere salir y ella lo quiere poner, entonces se tarda en ponerlo. Ya se va a salir esa mierda de ahí. Qué terrible es ¿sí? el de donde salió Ya gusano. Y, y mosca? la mosca hace un gran esfuerzo y no quiere salir. Y esa mosca es su quita. Pero es peligroso que, que no lo ponga ahí. Si no lo pone ahí, se lo va a poner a alguien. A vos que pasas pelado y con la boca abierta y con la puerta abierta. ¿Qué tengo una hacer Yo creo que no me sale porque... Porque no es carne podrida, sino que es un huevo, entonces no le sale. Que ya no le gusta el gusano. Si fuera lo que le gusta, ya hubiera salido, quizás. ¿Qué culpa tiene de ser de ser, de ser mosca? Pues? Yo creo que esa mosca hace que, que el gusano busque, busque lo que a él le gusta, fíjate. Es lo que está haciendo ahorita. Frente. Uy, boludo, no, no le gustó nada. O sea, a la gente no le entierran ni sepulcro ni sal. Mm -hmm. Entonces, abrir la puerta. Pero si le entierran en sal, si le entierran en sal, pueden. Uy, que es que fue el gato, ¿no? Si le entierran en sal, pueden orejarlo, pueden. Verá que sí. Si le hacen, si le hacen, si le hacen, ¿cómo se llama? Si le hacen lonja, la pueden orejar, pues como que fuera pescado. ¿A para ¿Pero y quién? ¿Y qué dirían si alguien se muere y, y cuando llegan a enterrarlo ya, ya lo han hecho longe y ya está, ya está oreado? ¿Qué dirían de eso? Pues te que un poco más, si la Pero Es más brindo que si que abro para que salga. Pues sí, pero el rap ahí Él manda no aquí y vaya.